las declaraciones la ofreció la fiscal titular de Duarte Smiley Rodríguez al ser cuestionadas sobre los operativos en los que se han decomisado altas cantidades de estupefacientes. Sí, recuerden que nosotros eh, como representantes del Ministerio Público tenemos un seguimiento que damos a través del señor Procurador General de la República, Jan Rodríguez, quien pues eh, a través de lo que son los titulares de las distintas provincias, así como los Procuradores de Corte, pues se realizan actividades con lo que son las eh, entidades investigativas a los fines de que podamos realizar trabajos más efectivos. En ese orden se han desarrollado en, los, eh, en el último tiempo pues bastantes actividades en las cuales hemos participado de necesidad de eh, Policía Nacional, Ministerio Público y otras entidades del orden eh, de investigación. Eso ha permitido que esta forma de, con, de contacto pues, haga posible que se desarrollen investigaciones más precisas y más constantes en los procesos. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.